Bueno, veníamos hablando de qué es una base de datos y yo le llegué a mencionar que se compone de tablas, ¿sí? Entre otras cosas, las bases de datos se componen de tablas, de índices, de eh, procedimientos almacenados, funciones, vistas, o sea, hay un montón de objetos que hacen a la estructura de la base de datos. El, el, el objeto principal, si quieren, son las tablas. Y las tablas son... Esos elementos de base de datos que van a encargarse de guardar colecciones de datos relacionados con una estructura definida de filas y columnas. ¿sí? ¿Qué son las columnas? Bueno, los podemos ver como los atributos de la clase. ¿sí? Si hiciéramos una analogía, si bien no tiene que ser la, la relación uno a uno entre lo que hay en la base de datos y lo que tenemos en nuestro modelo, en, en, en C -Sharp, por ejemplo, o en Java o lo que sea, no tiene que ser relación uno a uno necesariamente. Eh, sí podemos hacer la analogía, la comparación, como cuando comparamos las estructuras de C con las clases de C -Sharp, si bien no tienen que ver directamente, uno puede hacer esa, esa comparación. Bueno, acá podemos comparar las columnas de las tablas con las propiedades o los atributos de una clase. ¿Sí? Porque cada una define eh, un dato de esa entidad. Por ejemplo, acá tenemos una tabla de empleados y tenemos varias columnas. Una ID del empleado, empleado número, el apellido del empleado, el oficio. Eh, supongo que el, el la, um, DIR, que será la dirección a la que pertenece, o el, no la dirección, el matrícula. No, debe ser, ahora no me sale, eh, pero bueno, no importa, es, es otro ID relacionado, la fecha de alta, el salario, el número del departamento al que pertenece, son todos datos de un empleado, la entidad es empleado, y cada columna define un dato atómico y puntual de ese empleado, cada columna define un dato puntual de esa entidad. Con un tipo de dato puntual, ya vamos a ver que hay tipos de datos también. Y en esa columna, cada fila va a ir tomando un valor correspondiente a ese dato, a esa propiedad de la entidad, a ese atributo de la entidad. Cada fila es como si fuera una instancia del empleado. ¿sí? Acá tenemos al empleado 7,119, que es Serra. Después en otra fila tenemos al 7,322, que es García. Y fíjense que cada, eh, cada fila es como si fuera una instancia del empleado con sus datos, pero en cada columna hay un dato puntual. En la columna apellido no puede estar el oficio, está el apellido. En la columna fecha alta no puede haber un número, hay una fecha. Tiene un tipo de dato y además semánticamente, desde el significado, ahí se guarda una propiedad específica de la entidad. Las filas, como digo, también se llaman tuplas o registros, contienen un valor específico para cada columna. Es decir, en cada columna le van dando un valor eh, y representan un conjunto de datos que hacen a una instancia de esa entidad. Un campo o celda es la intersección entre una fila y una columna. Por ejemplo, fila 1, columna 2, que es el apellido, fila 1. La celda, el campo, el valor que toma es serra, que es el apellido del empleado 7,119. Tipos de datos que pueden tomar las columnas. Hay un montón, pero vamos a ver los que más vamos a usar en los ejercicios y demás. Bit es un valor, es un bit, 1 o 0, sin sí, un valor binario. Solo puede ser eso, o uno o 0. Eh, int es un entero, con o sin signo, Float es un número con de, eh, en coma flotante, es decir, un número decimal de precisión simple, igual que los floats de .NET. Eh, después para texto tenemos char y bar Char no es el mismo char de .NET donde tenemos un carácter. Acá podemos guardar un texto de varios caracteres. La diferencia entre, bar, entre char y char es que char va a rellenar todo el espacio, tanto Char como BarChar tienen un tamaño, por ejemplo, 50 caracteres. Si en, en, el, en Char, eh, no sé, almacenamos un apellido que ocupa 10 caracteres, los otros 40 caracteres los va a llenar con espacio en blanco. Mientras que BarChar no lo va a llenar con espacio en blanco. O sea, esos 50 caracteres los va a usar a demanda, ¿sí? Dinámicamente. ¿Por qué existe Char? Para complicarnos la vida nada más. No lo usen. Porque honestamente no encontré todavía nadie que me explique por qué char, cuáles son los beneficios de usar char. ¿No hay una diferencia de performance para las consultas? Honestamente desconozco. Si lo hay, averigüemos, pero probablemente no valga la pena porque genera un montón de problemas para hacer consultas. Cuando comparamos valores, por un lado tenemos una, eh, almacenada en la columna char todos los caracteres con los espacios en blanco y tal vez en nuestra aplicación o en otra tabla o lo que sea tenemos un, o estamos comparando contra un dato que no tiene todos sus espacios en blanco. Entonces, nos está obligando a hacerle un trim a la columna, que es sacarle los espacios en blanco, o hacerle un right path al eh, valor contra el que le estamos comparando, que es llenar de espacios en blanco hasta la totalidad de ese tamaño al, al valor con el que comparamos. entonces a mí en la práctica me trajo muchísimos problemas. No sé si, por supuesto, debe haber algún caso particular donde sí sea útil y tal vez tenga alguna diferencia de performance, pero no creo que sea tan significativa, menos hoy. Pero bueno, yo les recomiendo para los ejercicios usar bar y para la vida profesional preguntarse mil veces si vale la pena usar chart. Date. Es un, un, una, un tipo de dato para fechas con el formato año-mes-día y daytime es fecha y hora con el formato año-mes-día, espacio, horas, puntos minutos, puntos segundos. ¿Sí? Horas con, eh... bueno, sí, horas, minutos, segundos. Bien, seguimos. Cuando descubres que hay otros tipos de datos en SQL, sí, hay más. Hay un montón más, son muchísimos. Los pueden googlear eh, y la mayoría, los que más se usan son los que les dije antes, tal vez falta mencionar alguno más. Pero después hay un montón de otros que eh, toman relevancia en casos puntuales. ¿sí? Por ejemplo, el barchar tiene un límite de caracteres que le podemos asignar. Y cuando ya estamos guardando textos más grandes o directamente estamos guardando un archivo o lo que sea en la base de datos, tal vez tenemos que usar un tipo de dato más grande, como un blob. Eh, después, de, depende el, el gestor de base de datos que estemos usando, los tipos de datos cambian. No es lo mismo usar ahora que SQL Server, que MySQL o que Postgre, si cada uno tiene sus tipos de datos. Eh, en fin, eso... Ténganlo en cuenta y, en todo caso, investiguen un poco, lean la documentación del, de la base de datos que estén usando y rápidamente van a, van a tener una tabla con todos los tipos de datos y sus particularidades.